¿Cómo surgió el sitio CLADES 21? Presentamos el proyecto a una convocatoria de financiamiento de proyectos periodísticos ambientales que se hacía en Estados Unidos y presentamos la propuesta a mediados del año pasado. En diciembre nos enteramos que era una de las finalistas Tuvimos entrevistas con los organizadores. Es una organización que se llama Internews. Nos enteramos que Claves 21 era una de las experiencias seleccionadas por, por Internews para ser financiada como proyecto de periodismo ambiental. ¿Cuáles son las características que reúne? Por un lado, tiene contenidos informativos sobre temas de periodismo ambiental. Podemos hablar de cursos de agua, problemas en el aire, situaciones concretas en alguna localidad del país, como contenido informativo. Pero también tenemos... Recursos para estudiantes y periodistas que quieran dedicarse al periodismo ambiental. Y también damos capacitación a partir del sitio, tanto online como presencial, a periodistas y estudiantes interesados en trabajar estos temas de ambiente y desarrollo sustentable. ¿Cómo se sintió haber recibido este premio y bueno, haberlo recibido también en Estados Unidos y todo el viaje que implicó? Bueno, fue muy importante para nosotros. Era un proyecto en el que habíamos puesto muchas expectativas. Por suerte, uno de los cinco proyectos fue el nuestro. Estamos felices y sabemos que todavía falta un montón, porque haber sido seleccionado significa que lo que fue un proyecto ahora tiene que ser una realidad y lo tenemos que poder hacer.